Colombia inclusiva, por una Venezuela que no se rinde, por una América Latina que es la América de la Patria Grande. Pero hoy creo que es importante también decirle a las mujeres venezolanas y latinoamericanas en general que nosotras tenemos que estar rodeando Presidente Maduro, qué importante que era Chávez, qué legado tan grande el que nos dejó Chávez, a pesar de la persecución del fascismo, del plan cóndor mediático, de la derecha mundial, aquí nos mantenemos y resistimos. equivocó en escoger la persona que lo iba a suceder ¿cuánta gente pensó que con el primer ataque que con el segundo ataque que con la tercera arremetida que con todo el mundo encima Nicolás Maduro se iba a quitar para que entrara la oposición del mundo porque no es solamente la de Venezuela se equivocaron Y por eso además con mucha admiración miramos cómo el presidente Maduro y todo su equipo de gobierno han logrado el diálogo. El diálogo es el mejor instrumento. El diálogo es la posibilidad de que aún en la diferencia podamos encontrar salidas a lo que ha sido una arremetida por los recursos de Venezuela. Porque aquí no están preocupados por los Aquí no están preocupados porque hay colas. En, en mi país no hay que hacer colas porque no hay gente comprada, no hay plata. Entonces no hay que hacer colas Y nadie se fije en eso. Nadie está en eso. Pero cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida, en la política es servir, si nos.. fácil ser amigos en las buenas es muy fácil ser amigo cuando todo está bien cuando no pasa nada cuando muchas veces ni la gente sabe que defiende cuando muchas veces nos toleran pero no nos entienden nosotros estamos aquí en las horas difíciles hemos estado estamos y estaremos porque la suerte de venezuela es la suerte de los pobres del mundo la suerte de venezuela latina, así como la paz de Colombia en la paz de la región, que no se equivoque nadie, que no es el problema de Venezuela, es el problema por volver al neoliberalismo, por arrasar con todos estos años de avance social y por eso nuestro puesto está en la calle, el parlamento a la calle, las mujeres que tanto en esta región y en este país hemos logrado permanentemente, analfabetismo cero, desnutrición cero cobertura universal en la educación cobertura universal en la educación superior, ¿por qué no lo van a conocer? ¿por qué no lo dicen?